¿Por qué es tan importante perdonar? El perdón es una acción muy valiosa. Es como uno a uno con el amor. Para perdonar de corazón, tu base es el amor. Todos los seres humanos llegamos a este mundo con velos de olvido. Se nos olvidó que somos infinitos en una experiencia terrenal, que somos impecables, sí, impecables, desde el amor de Dios. Para él no existen los errores, mucho menos las culpas. Y si es así, entonces, ¿qué hay que perdonar? El perdón comienza por uno mismo, el perdonarte el hecho de sentirte mal o asustado, con miedo, y desde esas emociones haber hecho cosas que según tú creíste fueron malas. Cuando recuerdas que todo es perfecto y que solo son resultado de tus emociones y pensamientos, observas y notas que nada de nadie, incluido tú, han hecho nada mal, que en realidad solo fue tu mente la que tomó control de tus emociones y esto te llevó a algunas acciones que no te dieron paz, o quizá alguien lo hizo para tu persona y en tu realidad solo piensas que te deban perdonar o tú debas perdonar, no te juzgues, actuaste en ese momento tu ser, impulsivo, o como le llamas, en ese momento fuiste tú el verdadero tú. Las etiquetas con las que condicionamos las cosas son la carga para el corazón. No veas como malo o bueno los acontecimientos, ni a las personas. Siente con base al amor, pues si Dios no tiene nada que perdonarnos, nosotros a su vez tampoco. Esta magia o milagro sucede cuando te reconoces en la verdad, impecable, y te recuerdas libre, jugando esta experiencia terrenal. Perdónate tú mismo, esto es la verdad del perdón. Nuestra única misión es ser felices. No hay que perdonar a nadie, ni nadie tiene que perdonarte. Somos impecables, no existe pecado ante Dios y su gran amor.